Al, al, al, a los miembros del, del sistema 911 y Mario Lama ahí como que me gaguió y dice Mario Lama que en los próximos días se va a dar a conocer y que van a honrar, a honrar porque ahí mismo, esa pregunta se la acompañada, la continuidad de Estado, recuerden que hay una continuidad de Estado y los compromisos del Estado o del gobierno, del PLD y de todos sus ministros, este gobierno tiene que honrarlo o dar una respuesta y una de ellas es ese incentivo que todavía esos profesionales ¿eh? que están luchando contra el COVID, que son los de primera línea, no han recibido el incentivo. Entonces, yo espero, Mario Lama en Televisión Nacional y en una rueda de prensa en vivo, que lo estaba viendo el mundo entero, eh, se comprometió que la próxima semana. Nosotros estábamos incluso detrás de una entrevista eh, con, con, con Mario Lama eh, precisamente para eso. Ahora vamos a esperar que él anuncie y diga, ¿cuándo van a comenzar a derrogar esos incentivos a estos profesionales de la salud? Que lo necesitan, es una motivación. Señores, eh, eh, las enfermeras, los médicos, lo, lo, los directores de UCI, la misma policía, sí, eh, todo lo que están eh, diariamente combatiendo con, con, con pacientes de COVID. Y el gobierno anterior le prometió ese incentivo, que, que muy bien, por el gobierno anterior. Ahora, una cosa es prometer y otra cosa es cumplirlo. Vamos a esperar, vamos a darle esta semana a Mario Lama para que comiencen a, a derogar esos incentivos. ¿Eh? Entre otras preguntas, ya las ruedas de prensa se van a reactivar los martes. Uh -huh. Eso es muy positivo. Eh, en el caso mío, yo tenía anotadas como 20 preguntas, pero por ética y por nuestros compañeros, eh, tanto los que estaban en el C5I, que es el centro de comando del Estado Mayor, eh, y por lo que estaban también conectados por la plataforma Zoom, no podía ¿verdad? coger y hacer 20 preguntas le hice tres ya las ruedas de prensa se van a reactivar, el tema de los incentivos y también el tema de los médicos eh, que también se contestó eh, lo, lo hizo el, el ministro de salud pública, el doctor Plutarco Arias, cuando le preguntamos específicamente eh, sobre él, de, él decía que de los mil médicos que el presidente Luis Abinader dijo que que se iban a contratar, ya habían contratado 400. Uh -huh. Entonces, yo le preguntaba de qué formato y cómo se están reclutando esos médicos. Y él más o menos contestó, ahorita vamos a hablar de todo eso más detalladamente. Hoy, eh, Veloz, eh, cambiando de tema, eh, vamos a darle seguimiento eh, al tema de la, la educación, de la educación virtual virtual y tenemos eh, al ingeniero Andrés Espinal, quien es el propietario y director de uno de los colegios más prestigiosos de la provincia de Duarte, eh, Colegio Continental School, y vamos a conversar con él a ver cómo se han adaptado los estudiantes, eh, cómo ha sido el manejo, porque yo digo y reitero, y decía, y le hacía un llamado al ministro Roberto Furcal, que debe de estar muy conectado con, con los colegios privados que ya comenzaron a, a, a impartir las clases de forma virtual, porque a través de esos colegios, el Ministerio de Salud Pública puede tener una retroalimentación y adecuar el plan que tiene previsto para comenzar las clases el 2 de noviembre. Entonces, eh, hoy tenemos al ingeniero, eh, tenemos ahí la, la promo, señor director, no sé si la descargó eh, de, de Witramf eh, sobre eh, nuestro invitado de hoy El ingeniero Andrés Espinal Del Colegio Continental Continental School Estaremos conversando eh, con él Además de muchas noticias eh, Caramba ¿qué yo, te, ¿Qué yo te venía diciendo con la delincuencia? ¿Eh? Dios mía ¿Eh? Yo vengo diciendo a la delincuencia Que el toque de queda Y esta situación Los delincuentes también se iban a adaptar y ya no es de noche, es de día, y señor, la delincuencia está, que yo venía con miedo, yo, a, a mí me cogí un tapón, camino a, a, aquí al estudio, y toqué bocina dos veces, y después respiré profundo, y déjame quedarme tranquilo, porque tú andas con miedo, tú tocas bocina, y una gente fácilmente, se, se, se sale de ahí, te entra a tiro, de, de su vehículo, mira lo que le pasó, a nuestra compañera, eh, Sí. María Cela Álvarez, María Cela Álvarez, ex reina, una mujer hermosa, elegante, sí, que a propósito sí. la tenemos para la próxima semana de invitada aquí en el espacio, el toque eh, del mediodía, en exclusiva, y le van a matar. Esa mujer está viva, oh. esa mujer está viva para contarlo. Anoche ella subió un tweet, yo lo leí, me sorprendí, y dijo que en la noche, o sea, ayer en la noche, iba a decir qué fue lo que le pasó. Pero cuando esa mujer narró y subió, colgó y presentó los... Bueno, está en nuestras redes sociales, a los que quieran ver eh, entero. Tenemos ahí la imagen, señor director, de, de, de, de María Cela Álvarez, eh, cuando anoche en su programa, con su voz todavía eh, eh, eh, eh, eh, entrecortada, que se le veía que anoche todavía en su programa estaba nerviosa, Narrando de cómo ella y su hija están vivas, vivas para contarlo. ¿Eh? Están vivas para contarlo, María Cela Álvarez y su hija. Es ahí las imágenes. Miren ustedes. Es el vehículo de ella. Ella llega, ¿verdad? Esa es su hija con su perrito. Mira a María Cela, como siempre elegante. Y mira, mira, mira eh, eh, el cojo, porque el cojo. Miren, miren cómo ese cojo delincuente. ¿Eh? Hijo de ex, su querida madre, no tiene culpa. Mire, saca una pistola, ¿eh? Apunta a la hija, le arrebata la cartera, y mire, tiene un disparo para arriba, tiró ahí, ¿eh? María Cela, que es una heroína, ¿eh? Miren este camión, este camión que se para ahí, le tira un tiro, ¡pam! Le tira un tiro, ¿eh? Y emprende la huida. Señores, eso fue a las dos, miren ahí la hora, la hora, Vean ahí las 12.21 del mediodía del sábado, Dios, miren cómo quedó Marcela, frustrada. Pero lo bonito es que el delincuente veloz, no obstante, terminó ese atraco y fue en esa misma área y, y, y, y asaltó a, al productor de Dominicana Got Talent, no recuerdo el nombre, se me fue. También una figura pública, porque por ahí viven más o menos eh, la gente que trabaja en los medios, una zona residencial de mucho prestigio. En la capital. Y miren ustedes, miren ustedes. Un disparo al aire. Ahora, María Cela me quitó el sombrero. ¡Qué mujer! ¡Qué valor! Bueno, ya lo dijo ayer, señores, eh, uno no sabe lo que hace. Pero ella lo enfrentó. Y mira, mira, Dios mío, en medio de disparo, María Cela. Eh, mira, para mí es una mujer que, que hasta me da miedo ya entrevistarla, ¿verdad? Porque es una mujer que con un valor tremendo. Eso fue anoche en su programa. Y de verdad que para mí es una impotencia. María Cera está viva para contarlo, veloz está viva para contarlo. Eso, eh, de verdad, que el nuevo director de la policía, reitero, no puede estar esperando que, que organizado Tiene que, que lanzar un operativo fuerte para contrarrestar la delincuencia. Eso no solamente en la capital, eso en Santiago, La Vega, eh, Tenares, eh, Cotuí, eh, eh, eh, Puerto Plata, eso donde quiera la delincuencia, y algo que dijo eh, María Cela, veloz, y que quiero compartir con los televidentes que eh, el, el, el, el jefe de la policía, el jefe no, el director de la policía se reunió con ella y le decía que ellos capturan a estos delincuentes pero que si no hay una, una querella formal y un seguimiento por parte de los afectados muchas veces salen en libertad también hay que saber que hay un, un meneo ahí en la justicia que estos delincuentes salen con una facilidad tremenda. Entonces, ella decía, y le exhortaba, y yo me hago eco de eso, de que tenemos que denunciar. Muchas veces, muchas veces, por miedo, y es que es un dilema, a veces por miedo la gente no denuncia, porque temen que delincuente lo metan preso, lo suelten, y vuelva porque ya te tiene ubicado. Bueno, María, María cela lo dijo, que ya es delincuente, porque ahí vive su hijo, me parece, en ese, en, ese, en ese edificio entonces ella lo dijo que tiene miedo de que ahora ese delincuente lo suelte y la ubique y no corra con la misma suerte y la mata porque andaba armado dispuesto a matar él, él apuntó a la hija y apuntó a María Cela y tiró el tiro suerte que lo tiró para arriba para asustarla pero ni así María Cela asustó su cartera ¿eh? o sea eh, eh, yo le suelto a, a cualquier persona que no hagan esa actitud que entreguen todo que entreguen todo. Más adelante, señor director, tenemos la otra imagen del productor eh, eh, de eventos, eh, del productor de Dominicana Castales, que fue asaltado, Magdalena lo presentó y la hija y todo, le tiraron todo, celular y todo. Si usted lo puede ubicar, señor director, más adelante, porque no se pudo dividir el video, eh, me lo ubica. Y señores, esto llama poderosamente a la atención. No solamente el COVID, no solamente el toque de queda, sino también la delincuencia y, el, y, la, y, y, y la situación económica que estamos viviendo los dominicanos y las dominicanas. Es algo, señores, que no es fácil en el estrés que se está viviendo ahora mismo. En lo personal, yo vivo un estrés constante. Por ejemplo, yo tengo un hijo ya adolescente de 17 años. Gracias a Dios, el toque de queda limita un poco, que por esa parte eh, eh, estoy contento con el toque de queda. Pero, eh, óyeme. Eh, eh, míralo ahí, ese fue el tweet, gracias señor director, que ella colgó, el sábado pasado una de mis hijas y yo fuimos víctimas de un atraco a mano armada, pero gracias a Dios salimos ilexas, aunque el atracador hizo dos disparos, no había dicho nada para poder procesar lo vivido y dejar tiempo a la investigación, hoy daré los detalles, Eso fue el tuit que ella puso, y inmediatamente nos llamó poderosamente la atención. Bien, vamos a la pausa, veloz. Recuerden que eh, hablaremos de Watson Brazovan. Eh, vamos a intentar a ver si nos comunicamos con él más adelante. El primo Watson que me ha sacado los pies, pero bien. Eh, eh, vamos a ver si nos comunicamos con él más adelante. Porque eh, Uchilora, nuestro hermano y amigo Uchilora, hizo, eh, a, a, a, mencionó algo sobre el post que Watson subió sobre no al toque de queda. Watson defendiendo su clase, ¿verdad? Que está en todos sus derechos. Pero él entonces colgó un video aclarando el por qué lo subió y aclarando que él sí apoyó abiertamente al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, pero que ya él le desea éxito a este gobierno de Luis Abinader, porque Luis Abinader, y ahí le doy 100% de la razón a Watson, ya pasó las elecciones, Luis Abinader es el presidente, de todas y todos los dominicanos Así que vamos a la pausa Vamos a la pausa Retornamos con este su espacio El toque del mediodía Recuerda que estamos en las redes sociales Arroba el toque del mediodía